Muy buenos días, ¿cómo está gente con más dimensiones? Soy Sebastián Sangüesa de la empresa Printex, donde vendemos los mejores filamentos y las mejores impresoras 3D de la vida. Aquí en el día de hoy les traigo un video de Mesh Mixer y va a ser cómo instalar y cómo configurar Mesh Mixer. ¿Y por qué este programa es sumamente importante? Porque nos va a permitir hacer esto. Soportes realmente espectaculares que ocupan menos material, son muchísimo más rápido que imprimir en comparación de, por ejemplo, este tipo de soportes. Ah, este tipo de soporte este tipo de soporte se llama soporte en árbol y lo vamos a estar viendo en próximos videos y por eso estamos haciendo este para que vean cómo instalarlo y hacer las configuraciones in iniciales estos soportes también son más fáciles de sacar son muchísimo más fáciles de hacer e implementar son personalizados me refiero a uno los puede colocar donde quiera o retirar de donde quiera y por supuesto modificarlo a nuestro gusto también nos va a permitir hacer filtros, filtros como estos, estos que están viendo aquí, este tipo son filtros y son cosas que se le aplican a las piezas 3D para darle diferentes estilos. También tenemos los suavizados. Estos suavizados son especiales para algunos tipos de piezas donde uno necesita realmente darle ese toque curvo, ese toque con super definición. Para eso sirven los suavizados o esas opciones que tenemos. También sirve para algo espectacular que es reparar piezas. ¿Y reparar piezas cuando qué? Cuando nos falla el otro programa ya habíamos visto un programa anterior aquí esta va a aparecer en las tarjetas y el otro programa anterior nos permitía reparar piezas sencillas pero cuando las reparaciones ya ese programa no se las puede el 3d builder puede reparar hasta digamos yo diría el 95% de las piezas y para ese 5% de piezas que no puede reparar existe mesh mixer así que para ver este vídeo y todos los demás suscríbanse, ya saben es tan simple como darle al botón de suscribirse y vamos a, a proseguir. Entonces, vamos a ir a instalar y descargar. Para eso vamos a buscar Match, Match Mixer. El programa es de Autodesk. Al principio no era de ellos, pero después lo compramos. Vamos a ir a Autodesk y nos vamos a ir a la última versión que dice Match Mixer 3.5 está disponible. Perfecto. Este programa está disponible creo que para las tres plataformas, para los tres sistemas operativos. Así que nos va a ser sumamente útil. Vamos a esperar a que esto cargue, no cargó así que vamos a bajar hasta el fondo y donde dice aquí descargar o allá arriba que dice descargar Presionamos aquí en cualquiera de los dos lados y apretamos la versión inglesa porque yo hasta el momento no hablo japonés Les pido que respondan la encuesta que va a aparecer ahora donde pregunta si qué sistema operativo ocupan Así que ya, vamos con ello, voy a descargar la última versión 3.5 y voilà. No pide registrarse, no pide absolutamente nada. Simplemente ustedes van y lo descargan. Entonces, vamos a acelerar el tiempo. Nos quedan pocos segundos para que termine de descargar. Y se descargó el Autodesk Match Mixer. Así de simple es descargarlo, no pide registrarse, no pide nada. Como otros programas que sí vamos a ver, como el Fusion, por ejemplo. O el... creo que el Fusion pide registrarse. Entonces, los... el siguiente paso es instalarlo. Así que aquí también es sumamente simple, realmente tienen que hacer lo que se hace con cualquier otro programa. Esperemos que esto ahora, Como cualquier otro programa nos va a pedir acceso, le decimos que sí. Y ahora le tenemos que dar continuar, continuar y continuar. Vamos a esperar a que abra el programa. Yo en mi caso voy a descliquear esto porque no quiero que me asocie lo STL al programa. Esto lo leí, dice que le vendo mi alma, así que no hay problema. Aceptamos e instalamos Literalmente vender el alma Autodesk por todos los beneficios que tiene Con... encuentro que vale la pena <risa> No, no me crean tanto Entonces voy a acelerar el tiempo ahora Perfecto, ha terminado de instalar Autodesk Mesh Mixer Así que ahora vamos a hacer las configuraciones iniciales Entonces, vamos y abrimos nuestro Mesh Mixer a ustedes les deberá aparecer algo así perfecto aquí se nos abrió nuestro mesh mixer en mi caso me abrió dos pestañas voy a cerrar una y aquí está el mesh mixer si ustedes se van a, a importar cualquier pieza en este caso este objeto voy a abrir un nuevo archivo entonces vamos aquí a import y vamos a abrir cualquier stl por ejemplo yo debo tener algunos guardados por acá y aquí cualquiera y así se les debiese ver el Match Mixer ¿Qué pasa si ustedes tienen esto? Ah, no, esto no Esto Cuando ustedes lo instalan viene generalmente así, ¿cierto? Entonces, sumamente simple Ustedes van a ir acá donde fui para activarla Y apretan Que no quieren que la muestre Show Print bed. Y así de simple van a poder sacar la plataforma. Con eso tenemos instalado y configurado el Mesh Mixer. Literalmente en los demás videos vamos a ver cómo hacer soporte, cómo hacer los filtros, cómo suavizar, cómo reparar, cómo mover, cómo hacer un montón de piezas, cómo hacer análisis, cómo hacer de todo con este programa. Así que con eso los quiero dejar, cómo instalar el Mesh Mixer y para que vean que era sumamente simple. Recuerden suscribirse. Y les quiero hacer la publicidad. Recuerden ir a Printex y comprar los filamentos. Entonces, por ejemplo, yo voy a comprar este filamento con micropartículas de cobre. Y para ello, les dejo este cupón que está aquí. Va a aparecer en la pantalla con este código y el código de descuento se usa acá. Ustedes colocan el código de descuento. Tal como aparece aquí y lo ocupan. Y recuerden que acá en este sector de aquí ustedes ingresan el código que les va a aparecer la pantalla. Y simplemente lo escriben y le dan usar. Y e inmediatamente acá abajo se va a ver reflejado el descuento en el valor total del precio. Los quiero dejar totalmente invitados a comprar. Y con eso me despido. Felices impresiones a todos. Nos vemos en otro video. Chau chau.